Hola, hola a todos, aquí solo contando un día de la taberna Y hoy volvemos con todo, todo el World Warhammer 2 Con nuestra campaña en los Caballeros de Caledor Este va a ser nuestro capítulo número 21 En el que vamos a defender Casabar De la invasión del caos Aquí dice derrota valerosa Pero yo no me lo creo Así que vamos a luchar a muerte por lo que es nuestro Vamos a liberar esta batalla Y a ver qué tal se da esa defensa de Casabar Si no si no, bajaremos con Imrik ahora Reventaremos ese ejército del caos y nos iremos De nuevo para arriba, ya está No tiene más Porque, claro Ahora tendremos que ir después de esto Tenemos que ir hacia el norte para defendernos en el norte Porque ahí tenemos otro ejército Del caos, ¿eh? Eso va a ser un problema Bueno, veremos a ver qué tal Bueno Tienen poca experiencia Sus unidades las nuestras sí que están tochas desde el asalto anterior. O sea, han. han mejoraron bastante, sacaron experiencia. Nosotros. Vale, tenemos que ver a ver el. el. El lanzavirotes, ¿no? ¿Qué es el lanzavirotes? Sí, vale. ¿Dónde lo colocamos y cómo, cómo hacemos que tenga más efectividad? Dios, esta puerta está súper poco defendida. Vale, vamos a meter estos es aquí para conquistar esta puerta. Estos es aquí, vale. Es que se ha, él se ha dividido mucho. ¿Dónde está nuestro lanzabilotes? ¿Aquí detrás? ¿What? ¿Por qué? Es que no me gusta nada esto porque no tiene espacio para disparar. Vale, vamos a meterlo aquí, que sí que es, de hecho, incluso un poco más para atrás, y que abra fuego directo contra esto. Vale, esto lo vamos a meter en el grupo 5, que lo tengamos controlado. Vamos a agrupar por puertas, vale, la puerta 1, la puerta 2 y la puerta 3. Me sirve. Vale, ok, iniciamos batalla y para adelante. Este lo tenemos con la penetración, vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Puede disparar. Venga. Ojo. Vale, está bien. Bueno, vamos haciendo daño, me gusta. Aquí ten... o oh, aquí están trayendo los dos cañones del caos. Estas, las torres estas disparan. Mm, mm, mm, mm. Mis dudas tengo de que estén funcionando Pero bueno Aquí como estamos Vale, los de alabardas Creo que nos van a darnos problemas No lo sé ¿En serio disparan las torres? Sí, joder Deja un poquito que desear Nada, van a desplegar Y nos van a entrar aquí en este costado, eh Venga, corred hacia allá. Más os vale. Aquí no van a, No llegamos a disparar. Vale, vamos a llevar a nuestros arqueros entonces a este costado. Venga. Que Quiero... revienten a palos todo esto. ¿Puede puedes, puedes estar disparando? No, no, no, no. Vale, ok, échate más para atrás. Y lo hacemos disparar más para atrás para que dispare hacia ello, hacia aquello con el. Con el otro tipo de proyectil. Vale, vosotros disparad aquí. Vale, los maestros de la espada joven... Estos tienen que reventarlos a muerte. Es pues que mira, cuerpo a cuerpo, con, casi cuerpo a cuerpo, disparándoles con los arcos. O sea, no tienen opción. Venga, a ver esos maestros de la espada qué tal van. ¡Fua, fa! fa Ahí, buena carga, ¿eh? Buena carga, buena carga. Nada, los revientan. A la parte deberíamos ganarles bastante fácil. Vale, bien. Bueno, se aguanta. Está, está siendo buena defensa. Vamos a cambiar el proyectil. que Este que lo podrán tirar seguramente más de bombardeo. Y... Tiramos ahí, ¿pueden? Si no, nos echamos más para atrás, ¿eh? que no hay problema. Perfecto. ¡Uy! ¡Poh, mierda! Revienta la muralla. Vale, más para atrás. Aquí el problema que tenemos es que nos quieren reventar la puerta. Vale, bueno, ok, aquí no para el fuego, Está bien, me gusta battle oh. Vale Mijo, ¿a dónde vais? Aquí en este costado, como estamos? Beee, vale, deberíamos vencer de sobra Sí, deberíamos vencer bastante de sobra Esto me preocupa ahora un poco más oh. Venga, tacada ahí en medio Reventarlo todo Niños oh. Bajad Vamos a defender esto. ¡Uh! Wow. Eh, vale, vamos a bajar. Porque es que vienen directos a conquistarnos el punto y ya está. Vale, vamos a mandar a los maestros para allá y vamos a traernos los arcos aquí abajo. ¿Nuestro señor es capaz de contestarlo? Sí. vale bueno, tenemos 200 puntos tardará en bajar seguramente así que sin preocuparnos ok, vale ha sido buena carga de esos maestros de joven me gusta vale, vale, vamos haciendo daño, eso es eso es, eso es. Todo el daño que les podamos hacer, mejor que mejor. Aquí cómo va, se aguanta, se gana, se pierde... Bueno, pichipacha. Vale. Y tirando, y tirando, tirando, tirando. tirando. Vamos luchando, eso es. Venga. A nuestro héroe no lo tumban. Estos vamos haciendo daño aquí Perfecto, lo que se pueda Bien está hecho Vale, ok No, no, avanzamos, avanzamos Si ya ellos se van a pirar, avanzamos Arcos aquí El otro por aquí Vale, contestamos Bueno, no sé cómo vamos a contestar el carro, pero Confío 138 Uf, Baja muchísimo No vamos a poder, no vamos a poder. Qué lástima. Y es que la cosa es que en cuanto nos maten al noble se acabó todo. Se retira. No lo mataron. Y e efectivamente... Vale, este... Vamos a pasar de estos... Bueno, es que deberían huir ya, aquellos. Aquí como están, los maestros de la espada son capaces de terminar con todo esto... Sí. El enemigo ha tomado el centro de la ciudad, comandante. Ya estamos unidos, estamos unidos, estamos unidos. Nosotros es que caiga todo el asentamiento. Pua, el problema es contra los que nos contra lo que nos vamos a enfrentar. Vale, los maestros de la espada los vamos a traer para acá, que revienten eso. Vosotros vais a volver aquí, reventáis eso. Venga. Toca avanzar. Venga, maestros de la espada, ahí. Vale, vosotros ya estáis bien. Ok, acudimos aquí. 56 puntos... Vale, para aquí. Vale, maestros de la espada, venid ya, venid ya, venid ya, venid ya, venid ya. Ah, oh, estos se han perdido, no. ¿Qué hacen estos? Vamos, vamos, vamos, vamos. Necesito que uno de vosotros pase cuerpo a cuerpo. Vale, vosotros y vengáis hasta aquí. No, avanzad oh. Vale, los maestros de la espada No, hemos perdido Porque hemos perdido el centro Joder. Es que no porque Odio que se pongan que, que se queden con el modo escaramuza Y simplemente, había una unidad ahí Que no nos dejaba pasar, y era como ah, No vas a pasar, no vas a pasar, y los arqueros ah, Hay una unidad, vámonos Oh, vamos a volver. Oh, oh, una unidad. No podemos. Joder, tío. Y era como, venga, vamos, vamos. Va, y al final se perdió por eso. Oh, bueno, se ha quedado bastante destrozada. Su ejército. Vale. Esto es los Claros del sol. Ha venido a atacarme. Este es el otro ejército que habíamos movilizado para tenerlo más o menos cerquita. Pero yo creo que somos capaces de reventarlo con lo que tenemos. Lo único que me da más miedo pues son los carros, la caballería, etcétera. ¿Esto tiene mucha armadura? 110. Sí, bastante. ¿Y esta gente? Vale. Los jinetes de bárbaros y los mastines son súper, súper, súper reventables. Piel escamosa. Uf, vale. Nah, habrá que poner el foco simplemente en las unidades gratuitas de matar para nosotros y ya está. Vale, perfecto. Y el resto pues de dejárselo a los leones de de Cracia para poder reventar las armaduras. Estos que hagan el aguante nos sirve. Y bueno, con el águila eh, estorbaremos en... Al cañón del caos Vale Bueno Se perdió Casabar pero se va a reconquistar Lo positivo es que tenemos otras ciudades grandes ya bajo nuestro poder Y eso me gusta mucho Hay que subir, tengo que subir lo del comercio Buah, Tiene aquí una... A nosotros no nos interesa para nada eso. Bien anchos, eso es. Vale, esto va a ser nuestro grupo 1. Perfecto. Luego, nuestros arcos aquí metidos. Así, ah, eso es. Vale, todos nuestros arcos en el grupo 2. Nuestra señora aquí en medio, vale. Leones blancos aquí y aquí. Estupendo. Vale, Nuestra señora en el 3 y el habla en el 4. Vale. ¿Y en Nuestra señora qué habilidades tenía? ¡Uh! Vale, la bola y la luz. Vale, me acuerdo. Vale, vamos a meter esto aquí, el águila Y vamos a ir de cara a por su... vale Ay, aún no tenemos rango Vale. Dos ahí a los clientes bárbaros Me gusta ¡Dios! Ya hemos perdido una de arqueros Mierda Literal que me he reventado Mis unidades Literal que me he reventado mis unidades. Vale, ya tenemos ahí al águila, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale, ok, ni tan mal. Disparad, si podéis volver, disparad con no reventarme. Me sirve, vale, está bien, señora. Aquí, vale, ya tenemos el cañón reventado. Perfecto, que vamos a ir a ah, por los carros. Me parece bien, o oh, bueno, si podemos desnivelar aquí, vale, vamos a cargar aquí en el centro. Eh, eh, eh, eh. Vale, que tengáis buenos disparos Insistid ahí, vosotros insistidme aquí, ¿vale? Es que la tendría que estar reventando Vamos a colocarnos aquí Un poquito, vale vale, vale, vale, vale y este pelotazo aquí, mi señora. Bueno, este pelotazo... Donde usted quiera ya. Está donde estamos. si es recarga energética, dentro de reservas. No me vale para nada. Buah, las águilas se le han reventado también. Cuerpo a eh, cuerpo. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. No tenemos más unidades por ahí perdidas, ¿no? No, vale. Vale. Venga. Tira el. ¡Ay, buena flecha es esa! Ah, uh. oh, vale, hemos recuperado el águila. Perfecto, me gusta. Me encanta esto. Vale. Venga, cuerpo a cuerpo. Nah se lo reventaron con la carga. Uh. Vale, quien ha vuelto... Y en una de leones blancos. Vale, deberían reventarlos. Esto depende de la carga. ¡Uh, cuidado, de fuego! ¡Cabrón! Venga, esa es la que entra en combate. Venga ahí. Una buena carga por detrás. Perfecto. Buah. Y han girado el focus y se la han reventado el águila. Vale. Ok, supongo. Se aguanta esto. Vale. Más o menos. No. Madre mía, qué día de derrotas. Finalizar batalla. Bueno, no se pudo, se intentó. Nos hemos quitado el cañón. Y ya está, no lo hemos dado más pérdidas. Puh. Está muy duro el caos. Yo pensé que los, con los leones blancos lo podíamos aguantar, pero es que es difícil, difícil, difícil. No, ahí no podíamos hacer nada. O sea, tiene un montón de... El caos tiene toda acorazado y nosotros tenemos flechitas y ya está. ¿Sabes? O sea, no tenemos casi... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Contra los restos... Bueno, yo qué sé. Vale, vamos a intentarlo. Por no simularla. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. A ver si podemos... Yo qué sé, quitarnos de en medio con los arcos las unidades que hemos dicho. Estos... Estos bárbaros del caos, estos eh, bárbaros con hachas a dos manos, la, la caballería esta. A ver si podemos tener un buen hechizo o algo. Vale. Todos los arcos aquí. Vale. Vamos a ponernos como aquí en esta colina, me gusta. Vale, no quiero a nadie, a nadie delante de Nuestra Señora. Vale, esto va a ser el Grupo 3, a la Señora en el 1 y estos en el 2. Iniciamos. Venga, no, ha avanzado un poquillo. Vale. Y en cuanto podamos, lo reventamos. Mierda, la bola de fuego. Uff. Pues te la voy a contestar, moniato. Esta unidad de elegidos se te va a ir a tu casa. Venga. La que te cuento. Perfecto. Bueno, ok, ha ido bien. Ok, ha ido bien también. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Todas esas flechas ahí. Vale, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. No, no, no, no, no, no. El grupo test, desactivar el modo escaramuza. Y a lo que sea, lo reventáis y ya está. Vale, perfecto. Ahora, el grupo 3. ¿A qué? Guerreros del caos, guerreros del caos. Bárbaros con las armas a dos manos. Vale, vale, vale. Aguantad, aguantad. Uno, uno, uno, uno, uno. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. No quiero que se despliegue, es que no quiero que se abra. Eso me va a dar muchos problemas. Vale, arqueros aquí. Vale, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo aquí, mi señora. Vosotros cuerpo a cuerpo también. Ah, pero nada, el centro está muy deshinchado. No, nos lo hacemos. Venga, una bola de fuego ahí. Doña. Ah, me da mucha rabia eso, tío. Que no pueden tirar las habilidades, etcétera Ojo. Vale. Pues es nuestro chance. Dale, dale, dale, dale, dale, jefa. Oh, nah, se la hace pillado. Oh, vale, bueno, se intentó. Hemos limpiado un par de unidades. Está decente. Esto está fuera, esto está fuera. Esto no lo vamos a acabar de limpiar, pero deberíamos. O hubiéramos debido de 53 pérdidas, eh. Es que es eso: lo llevas todo acorazado y lo pasas a todo el mundo por encima. No sé. Y no, no tenemos proyectiles con penetración de armadura ni. o nuestra penetración de armadura es mínima. Influencia 6. El clan Mosa ha completado el ritual. Lugar del ritual perdido. Casa Bar, tenemos noticias, una fuerza enemiga se ha apoderado. Zandilla muerta en combate. Vale. Ok, vamos a subir Cuatar. Imrik, ¿dónde estás? Vale. Puf, aún nos queda eh, para llegar a Casa Bar. Aquí nos vamos a quedar. Vale, vamos a ir... reclutando por aquí. ¿Esto es qué tal? Muy rápido, despliegue en vanguardia, sí, pero no tiene nada más. Eficaz contra infantería, corazón descuidado, pero esto es una pasta que no podemos permitirnos. Y no tenemos nada que penetrar armadura, es que es horroroso. Vale, bueno, vamos a hacer más línea. Bueno, no, vamos a sacar caballerías y así podemos por lo menos molestar un poquito. Este ejército tiene algo interesante. No. A este es el que nos ha partido la crisma, vale. Nunca hay suficientes lanceros. <ríe> Nunca hay suficientes lanceros. Vale. Vale, bueno, el resto como está. Uh. De esto no me acordaba. La torre negra como está la guarnición. No, no tiene pinta de que hayamos repelido algún ataque. Vale, y estos como ellos como están. A tope. LURN. Vale. Buf. Me faltan ejércitos. No llegamos, pero bueno, se intenta Ok, nuestro siguiente Movimiento vamos a reclutar aquí, pero la idea Es poder salir hasta allí Vale, ¿dónde? Podemos reclutar aquí un héroe en Kemri Y a partir de ahí quedaré No, porque no tenemos nada de dinero Ah, no, vale, los señores Los señores sí, pero Competente Ah, vale, vale, vale, ya decía yo, digo, como puede ser? Es que no tenemos influencia, va a tener más. Vale, ok. Hay que hacer lo posible... ¿Qué va? No llegamos a eso, ni de milagro. Vale. ¿Podemos luchar aquí o esto es un suicidio? Es que a lo mejor nos estampamos, ¿eh? Pero no estamos reponiendo porque ya estamos bajo asedio. Mm. Vale, ok, vamos a pasar turno y vemos a ver qué sucede, cómo, cómo se gestiona esto. Vale. Fin de turno. Y a ver qué, qué ocurre, qué movimientos hay en el mapa en general. Oh, está bien, ¿sabes? están atacando ahí a, a Kenry O oh, bueno, Sudemburgo debería atacar a Kenry Pues no sé. Uf, asedio aquí, asedio aquí en el norte. Nada, esta la vamos a simular porque literalmente sí que no podemos hacer nada. The Asher Vale. Is vale, vale, vale, vale, vale, Gorgazán. La última cena. Buscando el donde la regeneración a la imprudente camarilla de jóvenes magos, se ha aventurado en el mundo de la gastronomía. Ogra, pero el desastre no tarda en producirse cuando por accidente convocan a las mismísimas grandes fauces. Humedeciéndose los labios de placer ante el inesperado banquete que tiene frente a sí. Las grandes fauces devoran a los desgraciados hechideros para desaparecer con una con un eructo de satisfacción. Semejante turbulencia ha dejado sin vientos de la magia toda la facción. Dios. Oye, ¿dónde está? Reserva energética menos 10. Está feo eso. Vale. Nuestro señor... Es que tiene, tiene poquito para el combate este hombre, ¿eh? Vale. Vale. Vale, vamos a ponerle más de la espada. Por el hecho de que tengamos daño cuerpo a cuerpo. Vale, sí, sí, me sirve. Vale. Y que pueda pegarse cómodamente con esta gente aquí. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí estamos bajo asedio. Hombre, si conseguimos desplegar. Eso. Esa batalla la vamos a liberar y la vamos a desplegar porque es una pasada. Pero aquí vamos a reclamar lo que es nuestro. A esta gente nos la vamos a pasar por la piedra. Otra resolución. Perfecto. Vale, vamos a coger los tesoros. No. No, no, no. Vale, trabajos forzados. Vale, y podemos reclamar casabar. Colonizar. Es que el problema de colonizar es que perdemos soldados aquí un montón. Y a Imric lo vamos. Bueno, en su viaje hacia el norte puede recuperar. Vale, vamos a colonizar. Vale, me parece correcto. Y esto necesitamos recuperarlo, pero ya. Vale, ok, Casabar al 1. Además, vamos a subir a la maga. Especialista. No. Robar tecnología. Vamos a ponerle. Bueno. No, vamos a acabar de subir la Tormenta ígnea. Lo dejamos ahí. Vale, perfecto. Creo... No sé qué nivel es el máximo para... Vale, y vamos a poner aquí a este señor a reponer tropas. No sé si tiene... Ah, sí, sí. La tiene al 2. Vale, que esto nos va a ayudar bastante a recuperar las tropas. Perfecto. Además, vamos a reclutarle a Inric. Vale, vale, vale. Una, dos y tres unidades de leones blancos. Que esto nos va a ayudar un montón. Vale, a ser más decisivos en todas las batallas. Y con esto, con esto, lo vamos a dejar por ahí. Uy, a la pirámide negra de Naga. Uh, podemos construir más cosas aquí. Esto me gusta. Oh, pues me hubiera gustado las murallas. Me hubiera gustado las murallas. Para protegernos mejor. Vale. Vamos a subir el monolito al 2. Que esto al fin y al cabo lo dejamos aquí crafteando. Y ya está. se queda ahí construyéndose. Y ahora hay que ir aquí. Ahora iremos con Imrik. Iremos con Imrik porque esto lo paramos ya de ya. Esto aquí se paró. Vale, perfecto. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Este es el cierre del capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Que estéis disfrutando de la serie. Y nada, lo de siempre. recordar, seguidnos en Twitter a los dos. Tanto aquí como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch. Abrimos normalmente, bueno, los miércoles, pero ahora en verano y eso está un poquito complicado y ya veremos la situación, como está, para poder abrir más adelante. Y por último, nada, suscribiros a este canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.